<risa> buenas, buenas, buenas noches, gente hermosa que está acompañándonos con nosotros. Bienvenidos a otro episodio, un poquito tardecito, eh, decirlo casi media hora tarde, pero un nuevo episodio de Memorias de un Nahual, un podcastito en vivo donde les contamos historias, anécdotas y leyendas de terror. Eh, el día de hoy... Ya llegó el podcast <risa> el día de hoy, viernesito 19 de marzo Estamos con nosotros después de haber temblado tantito Según nos comentan aquí en el centro de México en el centro de... Pues sí, realmente en el centro de México En, en la de... capital de la ciudad ter... En la capital de la ciudad Y de hecho sí, eh, estábamos tranquilos después de habernos aventado al Snyder Cup ¡No mames, Vean esa mamada, está bien chingona Después de habernos aventado precisamente el pinche Snyder Cut eh, Estábamos ahí en la pendeja tantito preparándonos para ver cómo íbamos a transmitir Y de repente empieza esa madre eh, Y pues no mames, levantarnos y así como que a ver, por cualquier cosa Afortunadamente eh, estamos en un sitio que sí podemos salir corriendo Sin, sin la preocupación de que nos o caiga O no salir corriendo Ajá, o no salir corriendo sin la preocupación de que se nos caiga algo encima Todo está bien, todo está chido eh, Espero nada más haya sido el susto y um, ya estamos por acá. Un poquito tardecito en lo que resolvíamos algunos cuantos detallitos. Algunas cuantas cositas que teníamos que revisar aquí con la tía Clau. Y precisamente aquí junto a mí está nada más ni nada menos la niña del. Nada no, mejor que chequen tus redes sociales para que vean qué es lo, lo que iba a decir. Pero si chequen las redes sociales de la tía Clau ya van a saber qué era lo que le iba a decir. Es la niña del nuevo. <risa> este, sí, por cualquier cosa, <risa> digo uh, Pero, está con nosotros la tía Clau Hola, mis Hola mis bebés, ¿cómo están? los extrañé Ayer fue un día muy épico para mí eh, El tío daño me el tío daño me, este, me acompañó, estuvimos con Tania Camacho La chica creadora de Jules de Papier Jules de Papier de Papier y este, estuvimos y... platicando Es tu primera vez conviviendo con gente ¡No mames! ¡No mames! En realidad ya había convivido con más gente Ya había convivido con Tania en otras ocasiones pero... Después de la pandemia. Ah, después de, de la Después de que empezó ah, okay, la pandemia. Okay, okay. Eh, es otra cosa, sí, ya teníamos rato sin convivir con más, con más bandita, con sobre todo con dibujantes, ¿no? Uh -huh. eh, no habíamos tenido oportunidad, estuvimos en un estudio, ahí estaba Ciamés Escalante, estaba eh, Tania Camacho, tuvimos la oportunidad, ¿no? De que también estuviera una seguidora. Sí, ahí en, fue eh, muy en, cagado, eh, reconoció eh, el piso del lugar amigos, fue en, la cosa más extraña, es así el, como de, creo, creo que estamos en el mismo lugar, escucho sus risas hacia el fondo, y es así como Sí, aquí es puro, pura diversión, solamente faltan las tachas y, la, y las chelas. Eh, pues, eh, para pronto la tía Claudia se fue a hacer un, un detallito en la piel, un, un diseño ah, ya de... Eh, Usted pues fue a hacer un tatuaje, un diseño eh, que parte elaboré yo, eh, parte fue una subversión que hizo eh, Chera Bautista, una increíble, pero increíble ilustradora. Eh, cuata nuestra, tanto más de la Clau, un poquito más de la Clau Pero um, Ella eh, comúnmente la han de poder identificar Por muchos, eh, muchas ilustraciones De eh, No dejes que se te suba <risa> Quita la pata de ahí, Blackie <risa> sí, No, está bien sí No no no no es correcto que subas la pinche pata ahí no, Sí, mejor no, no la tengas ahí Este Es una ilustradora muy chingona eh, Lo más seguro es que la puedan ver por las ilustraciones De una chica que tiene una máscara de conejito y un lobo, que es un lobo con bastantes estrellitas, bastantes constelaciones. Eh, sí, Rabio, ahorita ahorita tomamos tu opinión. este Es muy seguro que la conozcan por ello, entonces eh, se le pidió, eh, bueno, más bien salió de ella obsequiarle a, a Clau por varias chacharitas que hemos estado ahí platicando con ella. Eh, salió obsequiarle un, un diseño y ese diseño, eh, la Clau se lo, se lo tatuó. Para ello eligió a Tania Camacho, eh, quien eh, ideó George de Papier. Ella fue quien le este, quien estuvo haciendo ahí el detallito en la piel durante ah, estuvimos como siete horas no ahí. Uh, bueno llegamos a las nueve y media, pero este porque sí, pues, fuimos a, desayunar a desayunar con y ella, todo eso, pero empecé, me empezó a tatuar a las doce a las doce, fueron cinco horas cinco horas, más o, cinco o menos, 5 horas, 40 minutos, algo así, sí, porque Tania, Casi seis. Tania tenía que regresarse a Mérida A Mérida. tenía que ir a hacer unas cosas por allá y de mientras estuvimos de, de aquel ladito y la tía glow bien, bien bien emocionada, estaba echando este desmadrito a través de Instagram y por ahí salió una seguidora diciendo, oye, creo que estamos en el mismo lugar, porque el piso es exactamente el mismo, y sí, sí eh, de hecho ahí uh, terminó el, el bueno se quedó, va para dos sesiones el tatuaje todavía falta sí. hacer unos cuantos rellenos Pero ya básicamente son detallitos, o sea, detallitos pero... ya, no van a, ya no va a ser otra sesión de seis horas Entonces estoy feliz por eso no, Y al final sí. así le estaba diciendo a Tania, Tania, soy súper gay Porfa, ponme más este Lidocaína porque neta ya no estoy aguantando Y es que de, después de tantas horas De castigo sí está muy cabrón Sí, la neta sí, o sea Las líneas estuvieron pues No tan dolorosas y ...pues toda la semana no estuve durmiendo tan chido... ...me estuve despertando en las noches y no, todo o sea, eso... ...hemos estado también de aquí para abajo... ...sí, ¿no? luego lo de los llaveros... ...entonces este... ...entre todo eso, o sea, no sé... ...no sé ni qué chingados pasaba por mi mente... ...pero ya cuando tenía el dolor súper, súper alto... Estaba así como de, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Me está doliendo demasiado, ¿en qué me metí? Ya no lo quiero, <risa> ya me quiero ir. <risa> y, y ya, y, o sea, y pues sí, alguien dijo, este, pues piensa que es un dolor que pues nada más te va a durar un ratito, por así decirlo. Y pues ya después te va a encantar como el resultado, de la neta, o sea, cada vez que parábamos de, este, nos deteníamos por cualquier cosa... Este, yo lo veía y puta, me enamoraba del pinche tatuaje cada vez más y es algo que le comentaba a Chiara y pues también Daniel se estaba enamorando un chingo del tatuaje porque, <coughs> perdón, este, al menos en mi, este, en lo personal nunca había visto un tatuaje tan pinche detall, detallado. detallado, o sea, este, que tenga detalles tan pequeños, o sea, el tatuaje está grande porque pues, se lleva casi todo mi muslo y yo tengo jamones muy grandes, amigos, y este, y pues la carita de la chica conejo, los, los conejos, el cráneo, o sea, puta, o sea, yo la neta ya me estoy cagando por verlo terminado porque lo que falta es el color del lobito, que le pongan las estrellitas y un par de líneas más. Pero de verdad, ya quiero verlo acabado O sea, sí, es, es sí, un no, sueño y, y aparte el significado que lleva detrás de todo esto ese tatuaje y pues uh, El saber de que no existe en el mundo O esa ilustración Solamente fue hecha específicamente Para la tía Clau eh, Hay mucha gente, hay mucha banda que se tatúa Muchas ilustraciones ¿no? De, este, de muchos artistas Pero son cositas que están en la red Son cositas que pues pueden salir ¿no? en muchos sitios Digo, yo lo haría con varias imágenes de Luis Royo pero uh, el saber que es algo totalmente personal, que tiene un significado y todo eso, yo creo que le da y le aporta, ¿no? Mucho más ahí a, a la felicidad de la, de la tía. Clau, que de hecho lo subiste en tu Instagram, todas las cositas. Sí, de estas. hecho, este, puse un post súper largo en el Instagram porque me despertó, como que me dio el sentimiento ya hasta hoy. Y este, como que los sentimientos de ayer se me pasaron a hoy y se me acumularon todos y pues nada más, este, le estaba contando a un amigo que soy... Era como un juguete chillón, O sea, me tocabas y empezaba a llorar. <risa> <risa> <risa> Literal. Este. Y pues ya. Eh, está súper bonito, amigos. Y si quieren checar, pues lo que significa ese tatuaje para mí, pues pueden checarlo en mis redes sociales, que es Twitter, Stars Cherry, y en Instagram como Clau -Cherry Stars, el Stars con Z. Exactamente. Aparte de todo eso, eh, pues mientras estábamos platicando ahí, estábamos echando ahí un... Un, un traguillo y todo eso, mientras eh, Tania estaba ahí haciendo todo eso, y la, la Tania, la Taniux, me estaba diciendo, oye, ¿por qué no le entras a, a, a tatuar, güey? Y yo así de, no, Tania, me hace falta mucha Y dice ándale, güey, anímate. Y yo, no, no, no señora, ¿cómo, ¿cómo le decíamos? ¿Yola? Señora... Sí. ¿Yoli? <ríe> no, yo le dije Yoli de limón ya al final, pero Yolanda, sí, Yolanda. Sí, Yolanda. No, señores es Yelena, no, no. Yolia, Yolanda tatú será Ajá, Yolanda. Ay, la, la Yolanda Tatous. este No, no, no creo. Me hace falta muchas cosas y todo eso. Ya me veo ahí haciendo chacharritas. Y no, y me, me sorprendió mucho el tipo de máquina que ando utilizando. El tipo de, de, de instrumental, ¿no? Mucho más eh, práctico. No son las máquinas clásicas viejas, ¿no? Son una, una máquina un poquito más bonita. Eh, casi no hace ruido. Eh, la calé, anduve checando varias cositas ahí. Y sí, me, me, me llamó la atención. Entonces, ¿La sí, calen? ¿qué es ¿La calaste? Sí, la levanté cheque el peso, ah, porque también el peso. Él, él, él tiene el, el eh, una cosa que te afecta mucho cuando dibujas es también el peso del, del material que estás utilizando, entonces todo eso con, con muchas más, este, con mucho más tiempo quizás, quizás en algún momento me llegase a, a animar a tatuar, pero mucho, mucho más adelante, primero tengo que mejorar retomar muchas técnicas viejas que ya tiene tiempo que no los utilizo y las andaba haciendo cuando estaba yendo al dentista que fue en varias ocasiones y ahí me puse a hacer cositas en tradicional pero uno se vicia mucho haciendo cositas en, en digital pero si se da la oportunidad pues chido si sí, nada más hace falta que, que me anime y me dijo no que ella me, me enseñaba uh -huh. que ella me, me podía sería eh, su padre, sí, y, ese, y ella sería tu yoda entiendes sí. estaría ah. como súper bonito <ríe> Ya, ojalá sí jalo, amor. Sí, los yo, les, yo les llevo el té. Yo sería su, este, su Alfred con boobies. <risa> pero sí, podría estar interesante todo eso. Pero bueno, veremos, veremos, veremos, veremos. Eh, si se da esa oportunidad más adelante. Eh, no vamos a echar campars al vuelo. Sigo sin saber tatuar. <risa> efectivamente, todavía no sé de ese pedo. Pero uh, si se da, quizás en unos años ya se podrá, no solamente ofrecer lo que normalmente hago, sino unas cuantas cositas más y donde nos agarró el temblor, estábamos terminando de ver el, el corte de Zack Snyder, eh, valió cada peso que costó la película bueno, si, si, si de verdad les gusta, si de verdad les encantó todo esto, pues tratan de evitar verlo en algunas páginas así pirañonas, digo, eh, normalmente tú vas al cine y te gastas una lana con palomitas y todo eso, y pues esa te la saca eh, lo disfrutas mucho, vale mucho la pena son cuatro horitas de metraje eh, y son increíblemente disfrutables veía también unos compas hace ratito que estaban tirando vigas, ¿no? estaban tirando eh, tabarra y calabaza eh, en general diciendo ¿sabes qué? no, pinche corte de Zack Snyder, está muy de la chingada, porque la, la, la, la, la y no, no deberían gustarle esa mamada y dicen, me vale verga, güey es, es totalmente personal a, a, por ejemplo, a la tía Clau le gusta eh, mucho la pizza con piña y le vale verga totalmente a la gente que no le guste la pizza con piña y gente que va a decir no mames que asco y es así mira me vale verga a mí me gusta mucho a mí me gustó demasiado y está muy chido. Y comparto con los demás eh, algo que me gusta. es como que es, güey, me gusta esto. Y en vez de decir, no, a mí me caga hacer esto. No, güey, al contrario. Eh, a mí me gustó mucho la película. Llena muchos puentes, llena muchos huecos que están por allá. Ab deja abierta la puerta para otros tantos. Eh, está muy chido en muchos sentidos. Y vale la pena. Al menos para mí valió la pena durante todo este, ese ratillo. Eh... Hay gente que dice, bueno, eso está muy cara. Hay por ahí un pequeño truquito con Google eh, Play para poder verla en $15 pesos. Guiño, guiño. Para quienes no la pudieron ver en eh, Amazon Prime en $60. Y ahorita sacaron $300, algo así. Pero sí, vale mucho la pena. Está muy, muy chida. Está muy, muy interesante. Muy épica. Realmente está muy épica. Eh todos los detalles que tiene, no vamos a spoilearlos nada, aunque hay una cantidad enorme de nerds que están spoileando, pero si tiene una oportunidad, véanla, eh, se disfruta mucho, Tien, tiene la oportunidad para poder pausarla, eso, eso sí es una parte que me, me llamó mucho la atención y que me gusta porque hay gente que dice, güey es que no voy a estar ahí aplastado, este, cuatro horas viéndola seguido, puedes, de hecho se pasa rapidísimo. Sí, es que la verdad a comparación de la, o sea está, yo sé que está mal comparar pero <coughs> Entiendo como el punto también de las este, casas productoras, que es así como de, bueno, ya se invirtió a la chingada, hay que sacarlo como sea. Pero siento que también un buen producto se tiene que llevar el tiempo que sea necesario para que quede bien y quede la gente satisfecha. Por ejemplo, pues este, este, este largometraje se tardó tres años en salir y fueron tres años que valieron un chingo la pena. Yo la verdad eh, no soy tan fan del mundo de DC Comics pero amo, amo con todo mi ser ba a Batman, o sea, crecí con él y, y yo dije de niña, algún día si tengo un hijo voy a ponerle Bruno porque pues yo me he apellido Díaz y me vale verga <risa> que en inglés se, se llame Bruce Wayne, acá va a ser Bruno Díaz y me vale madres y este, y o sea, no mamen, o sea, quiero una pinche horchata con la Liga de la Justicia, me vale madres que salga un pinche de fecio todo culero al menos lo voy a disfrutar hay, hay, debo decir que si sí hay imágenes eh, fan arts de Batfleck eh, acercándose a, a este bueno, de Batman acercándose a Superman eh, a Henry Cavill diciendo oh, ¿recuerdas esos maravillosos días en la fortaleza del silencio? <risa> <risa> pinche este Ben Affleck está embarazado y es un qué, qué, qué, qué, qué gente rara aparte, este güey, ¿cómo se llama? ¿Superman? Eh, Henry Cavill, ajá Henry, ¿no? Henry Cavill. No manchen, ese guay neta está tallado por los mismos ángeles, ese cabrón está guapísimo, o sea, Ben afle con que Jay lo haya dicho lo que haya dicho, me vale madres, está un pinche papucho luego con sus canitas. Ay, Dios santo, perdón. Eh, es, es a mí bonito. me gustan mayores. <risa> que llaman, por por un momento pensé que te ibas a pegar en la otra pierna. No sé <risa> por qué. ¿Acaso me crees pendeja? No, es que la neta sí, amigos. Sí, no, no, no, no. no, no. Me sabrosé a todos. Aparte a la, a la pinche Nalgadot, o sea, se le, se le ve precioso su, su, su traje. O sea, amigos, por Dios. Véanla, veanla. Es un pinche agasajo visual. Sí, de verdad vale mucho la pena. Hay algunas cuantas cositas que obviamente tiene sus bemolitos. No es totalmente perfecta, pero vale muchísimo. De verdad vale muchísimo la pena. Uh, muchas veces eh, se requiere de cierto tiempo para poder prepararla adecuadamente. Y le hacía falta esos puentes para poder contar la historia. ¿no? Eh, ves la primera, le hace falta muchos pedacitos clave como para poder entenderla de una mejor manera. Aquí te lleva muy de la mano, te lleva explicarla perfectamente bien cómo se da, cómo se da esta, esta situación y es muy disfrutable, increíblemente disfrutable, eh, pero sobre todo si eres una persona ocupada te da la oportunidad de eh, pausarla cuando acaba un capítulo, está iniciando el otro, la pausas tranquilamente, puedes hacer tus actividades y regresas. Puedes ir a echarte una miada, acariciar el lomito, o sea, al perro, al gato, lo que quieras, o acariciar ese lomito que estaban pensando al inicio. No sé amigos, piénsenlo. Tod to todas las comodidades del cine en tu casa, no sé. Sí, está, está muy chida, de verdad vale mucho, pero de verdad mucho, Alguien está mucho preguntando cuál es la diferencia entre Bruce y Bruno? Bruno. Bruno. Ajá, o sea, supongo que el nombre. Bruce, Bruce, Bruce, Bruce. como Robert Bruce, eh, Robert Bruce, uno de los hijos de Escocia, tendré que, que, que buscarlo, ¿verdad? No, este... Pero supongo que es así como una adaptación, o sea, no sé si Bruce sea lo mismo que Bruno en español, o sea, mm. en... no ¿sabes? No lo sé. Ay, no sé, no, no sé, o sea, ahorita como que tengo ganas de buscar puro pinche fanart puerco de... <risa> De Batman y Superman, y no sé. Ay, no, pero Minalgado también tiene su, su ah, buena no, participación. Ah, sí, sí, sí. ¡Nombre! ¡No, ¡Nombre! Es, es lo bonito porque realmente lo, hay algunos personajes que no destacan en la primera y en esta. De verdad, les dieron un, un, un poquito más de historia, ¿no? Para que pudieran contar eh, lo que le corresponde. Y dices, ¡ah, no mames! O sea, realmente se siente esa parte. Y es que también es una de las cosas que nunca exploraron eh, tan a profundidad, ¿no? Eh, de ese... Pues se aventuraron muy rápido en muchas cosas, eh, cuando salió Avengers, ya había una película de Iron Man, ya había una película de Thor, ya había una película de este, Ah, por cierto, llegamos Capitán a la América. conclusión de que Avengers tra no trabajan en equipo, van, trabajan a, cagándola y yendo sobre la marcha y la Liga de la Justicia siempre tiene un plan. Porque sí. Batman siempre pone el orden Sí ah, Este chula. Y pues al momento que llega Avengers a huevo Ya tienes como referencias, ¿no? Puntos al menos de, de referencia a todo esto Y ahorita cuando ya salió una película también de Aquaman Ya salió una película de Wonder Woman Bueno, dos películas de Wonder Woman Ya salió también las que corresponden coincidentemente, ¿no? Con Superman Y pues Batman ya lo conoces, ¿no? Y pues aparte la de Batman-Superman Uh, ya tienes un antecedente que, con los cuales pues puedes empatizar un poquito más con los personajes y eso hace que funcione. Funciona mucho, mucho más eh, orgánico todo esto y vale mucho la pena. Al menos a mí me gustó demasiado y me vale eh, unas, que te gusta? Unos dos, tres toneladas de verga el chilpachole. Que venga alguien y me diga, no, está muy de la chinga, me vale verga, güey. Yo la disfruté. Si tú tienes otro concepto de eso, es güey. O sea, realmente es tu, es tu bronca. Si no la disfrutaste. Pues ni pedo, vas a pasar un buen rato perdiendo, un buen rato eh, diciendo que no te gustó y haciendo rabietas con gente de internet, pero eh, mm. me vale. Alguien dice, Bruce, Bruce Wayne y Bruno Díaz son diferentes, es cosa de cómics. No, simplemente creo que cuando hice, o sea, simplemente se adoptó el Bruno Díaz para la, para este, la, la versión animada, porque pues en los noventas todo era tropicalizado, porque... Latinoamérica sí. y nos vale madres. Sí, no, bueno, eh, de hecho tratan de, bueno, por ejemplo, esa ley se aplica en España, porque aquí en México no había una ley como tal, pero querían tropicalizar muchas de las cosas, platicando uh -huh. con algunos eh, amigos actores de doblaje, eh, me dijeron, porque, por ejemplo, eh, que, que al calor del desmadre eh, salían muchos de los nombres, por ejemplo, cuando estaban los supercampeones... Eh, esa mamá de Oliver Atom O Rica Roberto Cediño O Richard Textex De hecho, platicando con Ricardo Tejedo Quien hace la, la voz de del este, Capitán Jack Sparrow eh, Platicando en una ocasión Me dice, güey, es que no mames, estábamos echando desmadre y De repente, no, pues cómo se va a llamar tu personaje El pinche portero, y dice, tiene un nombre así Todo raro, güey, pero digo, ah, huevo yo lo voy a doblar Entonces que se llame pues, Yo soy Ricardo, y pues que se llame Richard, güey Entonces Textex suena Mamalón, pero re realmente el nombre es Ricardo Tejedo Richard Tex, por tejedo uh -huh. Tex Tex, entonces es un eh, Es una manera, también, como le decían a él Y así se quedó, ¿no? Y a mucha gente Lo recuerda como Richard Tex Tex, los hermanos Corioto, eh, de Fernando Coria, y este Bueno, son una, una mezcla De sus propios nombres, que bien chingas Rabio no te puedo cargar porque tengo un jamón herido. Ajá, entonces a, a, hay muchos eh, detallitos así que se dan al doblaje, ¿no? También en su momento eh, el Tata cuando hacía los doblajes de, de muchas de, de, de, de películas, de muchas películas, de muchas, bueno, sí, también películas, pero de muchos eh, de muchas series, eh, por ejemplo, Don Gato y todos ellos, muchos de los detallitos que le metía eran muy diferentes, los acentos, por ejemplo, de, de ¿era Cucho? Sí, ¿no? Cucho sí. que era yucateco, entonces tienen detalles que son muy cagados, son muy tro tropicalizables. De hecho, en algún momento estábamos hablando precisamente de eso con, eh, con Arenas, ¿te acuerdas? Sí. Estábamos hablando con eh, la voz original de Jack, de El Perro. Jack, el Perro. De Hora de Aventura. E e e ese güey, eh, al momento de que nos estábamos comentando, ese güey, perdón. Eh, Pichu al, perdón... <risas> Este Master Arena son abrazo si nos estás escuchando si no llegas a escuchar de hecho estábamos eh, platicando en el en el hotel de donde se desarrolló el evento bueno es donde nos pusieron los chicos del evento. Y estábamos echando chelas ahí con él y nos comentaba acerca de todo esto, del por qué le cambiaron, ¿no? De le quitaron las tropicalizaciones. Y nos dijo, no, pues es que yo traté de agarrar a Tintán, traté de agarrar a estos como para hacer una mezcla de, de la voz de este personaje mientras estábamos así, shah, shah, shah. y se nos hizo curioso porque le dio un, un, una manera muy propia de ser al personaje. De hecho, mucha gente hasta la fecha le sigue llamando mucho la atención ese tipo de doblajes porque son muy icónicos. O por ejemplo... Um, James del equipo Rocket, que sí. también es la misma voz que Deadpool, que también es la misma voz que eh, el Capitán América. Sí. A ver quién es. Este. Ay, ¿cómo se llama? Pepe Toño. Exacto, es Pepe Toño. Eh, Pepe Toño Macías también tenía ese, ese detallito que le daba la oportunidad de decir cuantas cosas, ¿no? Y por ahí salió también lo del guajolote Macías, salieron un chingo de, de, de cositas y se disputaba en ese momento, por ejemplo, muchos actores en, en sus tiempos sacaban albures en, en, en plenas transmisiones y eso eh, también nos comentaba en algún momento platicando con el señor, este, el maestro Colmeneros, ¿no? En algún momento estoy platicando con, con él. Eh, Quienes hace la bomba, de Pumba, quién es el que decía ahora en el ¿qué? en el salón de la justicia o cositas así, eh, el señor Disney, porque realmente es el que hacía los cintros de Disney hace mucho tiempo, actualmente lo sigue haciendo. Eh, en algún momento nos comentó, bueno es que nosotros cuando dirigíamos, no, eh, cositas de doblaje, estábamos en una sola sala y podías meter a un chingo de actores y se hacía como el desmadrito, no de poder platicar entre nosotros, a actuar enfrente de nosotros y echar, desmadre. Sea, a veces estábamos hasta la madre, ¿no?, echando ahí trago enfrente de todos, pero se hacía esa esa bonita esa bonita parte actualmente, pues ya no se hace así, porque se desarrolló un, un, un sistema donde hay muchos canales, entonces puedes grabar a diferentes personas en diferentes canales y simplemente unirlos. Dice, pero esa es una de las dinámicas que, que nos gustaba mucho, mucho, mucho, esa esa parte, ¿no?, Al, de, en esos tiempos, ¿no? Digo, el señor Colmenares tiene muchísimos años trabajando en esto, eh, pero ah, así se así suscitaba, así sucedía. Eh, pero sí, si tienen la oportunidad de ver La Liga de la Justicia, véanla. Eh, ¿Algún comentario antes de, de pasar a las historias de terror? Que mucha gente vino acá por historias de terror y miren por ya dónde ya ah, nos fuimos. Están hablando de los actores de doblaje. De ah, el, okay. este... José Arenas de Pepe Toño de Chuchito Arenas todo un amor a ese cabronazo un, un tipazo estábamos allá en, en Playa del Carmen no sí. estábamos en Playa del Carmen echando desmadrito con con ellos después de una, una un after de que, que tuvo el, el evento eh, saludos Dut, aunque ellas roto un, un ventilador, ventilador. Es que también, pinche dud, no mames, me dijiste que me querías empedar, güey, te empedaste tú, güey, bien. O sea, un extaventún y unas marquesitas. Marquesitas, hay ay, Marquesitas, marques de extaventún ahí, pero ¿no? bueno, okay, sí. vamos a, a darle. Mi papá nos trajo, bueno, me trajo. Sí, sí, sí. No, sí, ya estamos hablando aquí la tía Clau así acerca de chatas con el pinche Ben Affleck y, y este Henry Cavill y con Nalgadot. Uf, uh, tráiganmelo tres veces, que sí. Y con este chichitas momoa. Y con este... Pues fíjate que, o sea, sí está guapo James Momoa, pero como que no es mi... Jason. Ah, eso. Este, <risa> pero no es como mi... No, no te llama mi, la no, no, es mi mi, mi, mi top, mi top de hombre, o sea, sí está muy guapo, o, o igual y fue por los pupilentes, que fue así como de... que, qué raro eres, mijo. Vamos a ver la de Aquaman. Por, ¿Sí? Para que este, sí, sí, veas, sí, sí, veas pero, como la, la otra pero, parte de la cosa. Pero sí, esos pupilentes como que es así como de güey, le pusieron ojos de pescado, así como esos, esos <risa> gifs que les ponen este de juguete. O a sea, ah, los ojitos que, que, que se mueven así. Vengues? Ajá, Ajá si, hubiera, si le hubieran puesto de esos hubiera sido lo mismo. O sea, no sí, sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Pero bueno, comencemos con, con, con este Porque precisamente... Chispita a, a existe Chispita es amor Chispita existe Chispita es amor Chispita vive en sus corazones, stupid babies Y con esto, que sea como parte del intro Para las historias que vamos a contar Fíjense que... Eh, tal vez mucha gente que ya nos conoce de, de tiempo atrás, ¿no? Eh, sabe perfectamente que, o dice o piensa que yo soy eh, de Oaxaca. No me molesta en lo absoluto, si yo hubiese nacido en, en Oaxaca sería increíble también, no soy de Oaxaca, pero viví mucho tiempo allá, tengo, de hecho tengo mucha familia, mis abuelos son de allá y de verdad, si es que me dicen, güey, tú eres oaxaqueño, yo de, de verdad digo, sí cabrón, yo soy oaxaqueño, Ahí la ayuda, y tejate y mezcal por mis venas, aparte de un chingo colesterol, eh, y de verdad es una tierra increíble, es una tierra muy bonita, no me molesta para nada, eh, igual si me dicen Oaxaco, no hay pedo, me defiendo eh, sin, sin problema en decir sí. Sí, sí, si sí, yo tuviera la oportunidad, sí me hubiese gustado nacer ahí. Eh, y una de las cosas que tiene Oaxaca, aparte de una arquitectura muy bonita, de eh, una cantidad enorme de cultura y de comida, una de las cosas que tiene mucho Oaxaca, y es coincidente con esto que acaba de suceder hace unas eh, horas, no sé si antes de una hora, eh, es de que allá tiembla pinches diarios. Oaxaca tiene muy, muy cerca unos sitios que son como la costa, ya sabes, Tehuantepec, Juchitán, toda esa parte de, del istmo, donde tiembla cada rato. Donde tiembla cada rato, saludos Pinotepa Nacional también, donde hay muchos, muchos, muchos temblores y la gente de ahí se acostumbra, pero de verdad se acostumbra tantísimo. A andar eh, Sintiendo los temblores Que muchas veces ya los dan por sentado Ya nada más es simplemente Escucha la alarma sísmica Y abres un ojo Ves que se mueve esa chingadera Y luego no, te vuelves a currucar eh, Me da mucha curiosidad porque en algún momento En una convención, estábamos en una convención de cómics Y de repente empezó a temblar allá en Oaxaca Y empezó a temblar duro Y eso fue en una convención Imagina si no mal recuerdo En el centro de convenciones Monte Albán Antes de que lo destruyeran de hecho fue eh, la última que tuvimos ahí. De hecho, eh, resulta de que empieza a temblar en, a la mitad del evento. Esto en cualquier otro lugar, tal vez menos Guerrero, porque también estoy totalmente seguro de que ya también la deben estar pasando más o menos igual. Eh, estoy totalmente seguro de que ninguna otro, otra parte de la República Mexicana se daría la misma situación que se da aquí, de que estaba temblando... Tú podías ver cómo se movía la mercancía, podías ver los pinches narutos piratas que se estaban moviendo de aquel ladito ah, Podías ver, ver a, las, a los gachapones de, de Sakura Card Captor que medio se movían de aquel lado Podías ver las, las almohadas Los pikachus, nunca Ajá. faltan los pikachus mal hechos eh, Los pinches pikachus mal hechos, los totoros mal este, ah, los totoros mal cocidos eh, Las pinches almohadotas grandotas de tu waifu de confianza y de el, tu, <risa> tu furro waifu. pitudo entonces eh, están todas estas cosas, los cosplayers ahí vestidos, ahí eh, ataviados con cartón y chingo de cinta o chingo de silicón. Los veías a todos en una comunidad bonita, ¿no? Echando desmadrito. Y empieza a temblar bien cabrón y ellos tranquilamente, todos, absolutamente todos, se quedan quietos y esperan a que pase el temblor. Y podías tranquilamente identificar sin ningún problema a las personas que no eran de Oaxaca porque estaban como pollos sin cabeza, como pinches oricatas sacando la cabeza, volteando para todos lados. Y eran los los los, este, los encargados de los stands porque agarraron sus cosas, sintieron que estaban temblando, se fueron en chinga, agarraron las cajitas de dinero y estaban volteando para todos lados para ver a dónde chinga se iban. Dejó de temblar y la gente de donde se quedó eh, detenida siguió. Y, o inclusive estaba temblando y te estaban preguntando, oye carnal, ¿en cuánto está esto? Oye güey, la pinche libreta de Death Note, ¿en cuánto? Y lo, la gente, lo, los expositores estaban así de güey, no mames está temblando. Y dice sí, sí tranquila güey, está temblando nada más, ¿en cuánto la libreta güey? Uh -huh. Estaba muy cagado eso y me acuerdo que fue muy cómico porque de verdad muchos, muchos compas, muchos cuates, expositores, también un saludo, aprecio mucho a esos, muchos de los cabrones. Eh, de verdad estaban muy espantados. Y ahí no, como si nada, estaban súper frescos. Estaban súper tranquilos ahí en en este eh, en el evento. Y ellos estaban muy desesperados. Y les digo, es una cosa que sucede tan común en Oaxaca que de verdad eh, lo tenemos como algo hasta cierto punto típico. Sí, han suscitado, se han suscitado eh, situaciones muy trágicas, ¿no? Como las que se vivían en Juchitán... Como todo eso. Sin embargo, eh, eso no merma el ímpetu de la misma gente de Oaxaca de saber qué hacer cuando se tiembla. Aparte que pues no hay tantos edificios grandes. Pero eh, en algunas comunidades me, me han comentado algunas cuantas historias y una de estas obedece a la costa. La historia siguiente salió a raíz de que tembló hace unos cuantos minutos y me vino mucho a la, a la mente estas cosas. Y constantemente sucede de que a veces no tengo o tenemos preparado un programa y de repente a la chingada voy a querer hablar de esto. Y esta es una de estas ocasiones. Muy cerca de la costa, eh, ya les hablé en algún momento acerca de una historia de una... Eh, si lo pueden buscar, está en Spotify o en YouTube o en iTunes como eh, historias con agua ahí ya hay una historia muy, muy por allá, por esas zonas, se la recomiendo mucho, pero en esta ocasión igual, fue en la costa, y me acuerdo que yo estaba en Juchitán, estaba ahí, no me acuerdo por qué fui, o no me acuerdo por qué diablos estaba por allá, estaba en Juchitán, estábamos ahí eh, junto con más banda, junto con más gente, y tembló, eh, ciertamente no es lo mismo que tiemble en la ciudad, Ah, que tiemble a unos cuantos kilómetros de donde es el epicentro y se sintió culero pero pues la misma gente se continuó con todo eso y eh, recuerdo que ya era de noche y había una señora vendiendo bupu bupu es una especie como de eh, atole que se le coloca una espuma de sabor eh, chocolate encima y estaban dándole su, su, su repasada para que se hiciera espumita y tú lo bebes ahí con esas, con esas charitas eh, el asunto de esto es de que llegamos con la señora y le dijimos, oiga señora, no se espantó porque tembló, y me dice, no, no, mijo, no, no, no te preocupes, eh, de hecho, en las nubes ya habíamos visto que iba a temblar, y sí, mira, tembló, y nosotros así, de, en las nubes, sí. Cuando me dijiste eso, me empecé a cagar de risa. <risa> no, no, te, no, no. No, no, no, te sé que ya se lo he dicho a la tía claudia ¿no? Ajá, o sea, una vez está bueno, la, de las últimas veces que estuvimos, ¿no? Sí. Les dije, estaba su amigo Ar, Arlequín y él, así como de... Saludos él, Arlecho. Ajá, le digo, oye, ¿por qué el cielo está tan aborregado? Y dice su amigo así como, como medio apenado también, dice. Ajá. Pues no es por nada, este, Cherry, pero, este... Acá dicen que si el cielo está borregado es porque va, este, va a temblar. Y así, como que me empecé a cagar de risa. Le digo, güey, no mames. Le digo, creo que es porque va a hacer frío. Dice, no, en serio, acá la gente dice que cuando el cielo está borregado es porque va a temblar. Y, y me empecé a cagar de risa. Y así bueno, volteé o sea, a verme, bien. así como que, this is serious. Eso es legal. <risa> this is a real life. Y Daniel, sí. Sí. Eso dice la gente. Porque Le digo, nada no, mames. Estoy totalmente convencida de que. Tiembla Ajá. y de al momento de que va a temblar, sucede por eso. Pero, eh, si ustedes eh, logran notar el cielo, que está aborregado, o sea, que tiene como esas eh, formitas, eh, aborregado se le conoce, eh, una forma muy específica de cómo están las nubes, eh, se supone que va a temblar. Y en ese momento estaba un tanto cuanto más escéptico y le comenté a la señora, oiga señora, este... En los comentarios están diciendo que dicen lo mismo, la, la, la, las familias de por allá. Eh, ok, ahorita vamos a hacer. este. Resulta de que me acerco y me apersono con la señora y le digo, oiga señora, fíjese que a, a mí me gusta mucho eh, investigar mucho acerca de estos temas, pero eh, se me hizo muy curioso que usted dijera que por esta razón. ¿Hay alguna razón en específico por la cual se da esto? por la cual usted está totalmente con la certeza de que iba a temblar, dice, pues no sé nada más, o sea, yo, eh, lo que me dicen mis abuelos, lo que me dijeron mis abuelos, y se tomaban en cuenta que era una señora como de 80 años, dice, lo que me decían mis abuelos era eso, y yo les creo lo que ellos me dijeron, pero um, si vas con cualquier otra persona te va a decir lo mismo, y me dijo, ok, eh, en ese tiempo todavía estaba el Palacio Municipal Creo que, creo desafortunadamente creo que ya se cayó Dentro de las, la, los arcos del Palacio Municipal había varias señoras que vendían muchas cosas Vendían carnachitas, vendían tlayudas Y nos fuimos a sentar ahí, ¿no? Eh, para pedir una tlayuda, nos la sirvieron Y me la acerco a una de ellas Que por cierto allá en Oaxaca es común decirles Tías a, a las señoras que están, que están allá Que eh, Cualquier persona, eh, mujer, ¿no? De, o, o hombre, ¿no? También este De una edad más avanzada Que, que, que tú, si le quieres hablar Le puedes decir, señora, señora, señora, no te van a pelar Le dices, tía, y voltea eh, O sí saben que eres de la ciudad ajá, O si sabe, sí saben que eres de ella Oye tía, este, una preguntota, ¿no? Eh, fíjate que Ah, porque ya ya estaban casi a punto de cerrar eh, la, Las leyes y le digo, oye tía Puedo hacer una preguntita, ¿no? Un poquito más ameno El asunto Este... Aquí una señora que estaba vendiendo bupu me dijo, ¿sabes qué? Es que cuando tiembla eh, se pone el cielo aborregado y todo eso, ¿es cierto? Y me dice, sí, sí, es cierto. Y no solamente se pone el cielo aborregado, sino que el mar se mete un poquito. Y le digo, bueno, eso es totalmente natural, de hecho es un efecto que se da también con los tsunamis, el mar se mete un poco. Pero es por lo mismo que las dos placas tectónicas andan rozando, o sea, se andan acomodando. Dice, pero otra de las cosas que pasa es que el mar lo grita. Y es un bueno, es posible que haya algunos cuantos sonidos que emite el mar. Y dice, dice, dice, dice, dice, eh, y no solamente es que el mar que grita, también... Grita. Ah, grita. dice te dijo? Sí. Y por, por eso decía, no, pues hay algunos sonidos que se llegan a dar directamente por las mismas placas. Evidentemente, si chocas algo, va a sonar ahí dentro. <ríe> Me lo imaginé como un pollo. <risa> no, pero... Pero, dice, pero hay una cosa que me da mucha curiosidad y es de que la fruta se abre, y es un qué? Dice: Algunas frutas se llegan a abrir. Y así de, oh, ok, dice: mira, um, en el pueblo de donde son mis, mis papás. Realmente les mentiría si les dijera qué pueblo es en específico, no me acuerdo, pero me, me, me comentó que se da mucho la naranja en esos sitios. Dice Mira, ellos son de un pueblo de por acá, dice, eh, se da mucho la naranja. Y las naranjas nos advierten. De que va a temblar y yo es un a las pelotas. Desde el cielo pasamos al mar, del mar pasamos a las naranjas. Las naranjas me hablaron, me dijeron cosas que no, no puedo repetir. Yo me lo imaginé más como... como me las dijeron a mí. Como, como esa, eh, el Aaroning eh, Orange. ¿What's up? Así diciendo, ¡va a temblar! Me, por una parte... Me, me, me, me ¡Va a temblar! ¿Qué? ¿Qué? ¡Va a temblar! Me empecé a reír un poquito... No, espérate, me empecé a reír un poquito, pero al ver el tono serio de la señora, fue de nada, no digas pendejadas. Voy a ver, eh, detente un poquito y le comenté, oye, ¿y, ¿y cómo es que sabe de esto? Eh, en Una algún... naranja me lo dijo. <ríe> o sea, sí, sí. Es... Perdón por estar de estúpida. Te amo. <ríe> le llega a pasar. Eh, le, le pregunté, ah, ¿cómo es que.? Se da esto, o sea, yo queriendo guardar como la compostura sin poder llegar a hacer lo que hace la tía. Porque obviamente si le dices es una persona ya pues, se van a agarrar putazos. Eh, le pregunto a ella, ¿pero por qué se da esto? Y dice, mira, le voy a decir a mi, a mi, este, a mi jefita, le voy a decir a mi mamá que, que venga a platicar contigo, ¿tienes un ratito? Dice, no sé si está dormida. Le digo, no, no, no, no quiero que la despiertes. No, no, no, no, dice, a ella le gusta mucho contar estas cosas. Y yo digo, ok. Eh llega y era una señora que estaba en silla de ruedas y, y va con, con, con nosotros y se acerca la señora y dice, ¿qué onda joven? Digo, bueno, digo, hola, hola joven, buenas noches, buenas noches señora. Dice, este, vámonos para acá, para el parquecito y está enfrente, literal el parquecito está enfrente donde están los arquitos estos, nos sentamos ahí y me dice, a ver, ¿qué, qué, qué quiere saber de qué tiembla? Le digo, mira, el, su, su hija me dijo acerca de naranjas, me dijo acerca de esto, esto, esto y esto y esto dice sí pero esto se da por el jaguar y yo así de a las pelotas ¿no? del cielo bueno, de las nubes pasamos al, al mar de las del mar pasamos a las este al a las naranjas y de las naranjas pasamos a un jaguar le digo qué tiene tanto que ver todo esto dice mira hay un jaguar que vive en diferentes sitios y él cuando se enoja le pega a la tierra y yo así de Ok, la descripción que me está dando Es la descripción de Tepeyolotl O Tepeyoyote Como también se le ha conocido A este ser Dice, sí, aquí le decimos de otra forma Pero Este ser le pega A, a, a las piedras Y es lo que hace Que resuene, es lo que hace que tiemble Y yo así de Ok eh, No es por verme como muy interesado, pero podría darme más información al respecto. Me dice, mira, yo estaba muy chiquita cuando, cuando esto ocurrió. Dice, yo estaba muy chiquita y mi abuelita me contaba que ella le tocó uno de los terremotos que azotó la ciudad de Oaxaca muy cabrón. Le tocó verlo muy pesado y ella estuvo muy cerca de dónde fue este, este terremoto Realmente eh, No sabría decirles cuál de los terremotos fue Pero al parecer Han habido pocos terremotos En la ciudad de Oaxaca Y ustedes sabrán identificar cuáles Que fueron los que deshicieron totalmente la ciudad Hizo que se cayeran muchas cosas Hizo que se pusiera muy cabrón todo esto Y que es coincidente con las fechas Que, están, que está comentando Dice, ella vio a unos señores dice ella estaba jugando estaba jugando con, con sus hermanos con eh, familiares no estaba jugando y dice al momento de que estaban jugando estaban yendo por allá y en algún momento escuchó que estaban cantando unas personas estaban cantando unas personas estaban eh, Diciendo cosas en un, en un dialecto que no era zapoteco Dice, nosotros entendemos el zapoteco Nosotros lo hablamos, es común Esta es un área zapoteca Nosotros lo entendemos Y, y entendemos las variantes que pueden llegar a darse ¿no? Entendemos las variantes que se dan en, en otros sitios eh, Tiene su forma muy, man, muy muy específica de pronunciarse De decir, la manera es Se entiende luego de dónde eres Dice, pero ella no le entendía nada de lo que decían estas personas. Definitivamente no era ni zapoteco, ni náhuatl. Dice, porque ellos todavía llegaron a hablar un poquito de náhuatl. Resulta de que eh, estaban unas personas cantando, y cantaban en un dialecto que ella no entendía. Y dice, junto con mis primos, junto con mi familia, ¿sabes? nos fuimos acercando a donde escuchamos todo esto. Y dice, y vimos a tres personas, tres personas que estaban en una en un sitio donde, dice, no era nada especial, no había ningún círculo, no había nada, sino simplemente estaban a la mitad de, de ahí, del, de este, del campo abierto, ¿no? No había absolutamente nada que dijeras, este lugar tiene algo en especial, y los vimos cantando ahí, y dice... Me dio mucha curiosidad cómo uno de ellos empezaba a tocarse la cara y empezaba a agitarse. Mientras los demás seguían cantando. Dice, Pero lo cantaban con, con una calma. Y me acuerdo mucho que ella intentó tratar de, de, de cantar de la misma forma, eh, de, de interpretarlo de la misma forma. Dice, Yo no sé qué era lo que estaban cantando, pero cada vez que, que me decía ella que, que, que estaban cantando, decía... Oh, Dice, yo ha, haciéndolo nada más con una sola letra, pero eh, decían cosas a la manera de decirlo, pero era constante. Oh, mm, oh. Dice, pero de lo que más me acuerdo que me, me contaba ella, fue de que en una parte hicieron, dice, hicieron al momento de, de eh, cantar que su voz, que, que, que la manera de, de cantar, se hiciera mucho más eh, grave, de que estaba. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, al grado de quebrar y de raspar la voz. Que oh, oh, oh, oh. al parecer lo que me estaba tratando de decir era de que hicieron sonidos guturales. Así, <risa> <risa> cantos gregorianos o cómo era? Eh, bueno, similar, eh, <risa> pero no eh, eran cantos guturales. Y se abrieron y encontraron en el unicornio perdido. <risa> no, es era, eran cánticos druidas, esos. Eh, no, no. Era lo mismo. no. Sea. Dice que estaban haciendo eso y la persona que se estaba agarrando el rostro y se estaba moviendo, que llegó a pegarle al piso y empezó a pegarle y a pegarle y a pegarle al piso. Y dice que ellas se espantaron mucho. Ellas se espantaron bien cabrón al momento de pegarle al piso, de, de andar golpeándolo. Y dice, fue cuando una de sus primas le dice, oye, ¿y esas manos? Y es cuando se da cuenta que esta persona que se estaba moviendo Ajá. no tenía manos, tenía garras. Y estaban, eh, dice, como en un pelaje que sus propios brazos se habían transformado en garras de lo que vendrían siendo jaguares, de, ah, o de jaguar, sí, eran manos de jaguar, y con ella estaba pegándole, pero golpeando, o sea, tú ves las patitas de un gatito, como se, se, se posiciona en el momento que la, la pata de un gato toca el piso, se flexiona hacia un lado, pero has visto que a veces Blackie cuando duerme, flexiona hacia adentro la, la patita, dice que así, pero le estaba golpeando el piso. O sea, y, puñetazos. Ajá, le estaba dando pu puñetazos a, al piso. Y en una de tantas alza las dos manos y golpea, pero sacando las garras y golpea al piso. Y fue cuando golpea esto que empezó a temblar. Okay. Fue cuando hizo ese movimiento que empezó a temblar. Y fue lo que provocó, según cuenta, dice, porque lo escucharon a través de este. de más personas que, eh, que vinieron de la, de la capital escucharon de que se cayó la ciudad de Oaxaca, después de más o menos coincidente con esas fechas. Pero dice que al momento de que golpeó todo esto, eh, se vieron resentidos muchas de las casas que estaban ahí cerca. Dice, al momento de que tiembla, dice, nosotros quisimos gritar, pero mejor nos abrazamos. Nos abrazamos y, y no quisimos ver a, a estas, estas cosas. Dice, pero después de que dejó de temblar, como de después de, dice, nosotros sentimos que fue como casi un minuto que estuvo temblando. Dice, volteamos para ver a estas personas. Dice, y nos tocó ver a un, bueno, dice, mi, mi eh, lo, lo, me lo describen como si fuera un jaguar. Dice, pero muy grande. Y la, las patas de atrás eran de donde él se apoyaba, o donde esta cosa se apoyaba, pero las patas de atrás eran de una persona. Porque dice, se, se veía la planta del pie, se veía todo lo demás. Dice, inclusive se veía como parte de la ropa se fundía directamente con el pelaje de estas cosas. Ese era el que le había pegado a esto. Después, dice una de las personas que estaba cantando eh, le, lo tomó de la mano y lo fue conduciendo. Le dijo, Alfredo, cálmate, por favor. <risa> no. Dice, lo fue conduciendo eh, entre, lo, dice, entre los pastizales, entre las cosas que estaban por allá. Y dice, el otro fue eh, haciendo como figuritas en el suelo. Okay. Dice, no sabemos qué fueron esas cosas, pero estaba haciendo figuritas en el suelo. Y al final, él se quedó tirado. Dice, dice se quedó totalmente tirado ahí en el suelo. Eh, con estas cosas, dicen, decidieron no, no hacer más. ...no ir por ellos y... ...prefirieron mejor regresarse... ...de verdad... Eh, ...pues irse de ese sitio... ...dice al momento que, que íbamos... ...regresando dice empecé a escuchar... ...bueno empezaron a escuchar... ...como eh, se, se, se emitía un rugido... ...pero bien cabrón... ...se emitía un rugido y dice... ...yo ese rugido... dice ...a, a mí me lo dijeron así... ...ese rugido yo lo escuchaba en el norte... En el sur, en el este y en el oeste. Dice, en todos lados escuchaba que venía ese rugido. Se escuchaba en todas las direcciones como si tú fueras quien estuviera emitiendo ese rugido. Tú mismo fueras. Entonces el sonido viaja de todos lados e impacta directamente contigo. Dice, de cualquiera de los lados donde tú lo, tú lo escuchabas, se seguía sonando. Y se nos dio mucho miedo, gritamos y salimos corriendo. Y le, bueno, le dije, bueno, está, está muy cabrón lo de esto que me, que me está contando. Y dice, sí, eso no fue la primera ocasión, digo, no fue la última ocasión que, este, que esto se suscitó. No manches. Antes de, este, de que falleciera, dice que ella fue por unas unas eh, cosas, dice, a, a otra comunidad cerca, se fue caminando. Dice, había la posibilidad de ir caminando a, a esas comunidades. Y dice, en, en la mitad del camino, dice, vi un, un animalito. Dice, yo pensé que, pues ya sabes, un perro, cualquier cosa. Dice, pero no, era un armadillo. Dice, pero era un armadillo más o menos del tamaño de un perro grande. Dice, si tú te das la, la oportunidad de ver, los armadillos son chiquitos. Si, si lo ponemos como como un, un perrito, sería un perrito chiquito o sea, más allá de un, de un chihuahua eh, estaba este, este animal pero era un, un, un armadillo grande con la cola muy peluda con, con la, la, las plaquitas dice que, que tenían hasta dice como ella lo escribía que tenían hasta como si estuviera como poscahuado como si tuviera mo eh, dice e iba eh, en dos pies dice iba caminando en dos pies y lo vio que iba caminando y caía, se volvía a incorporar, seguía caminando y caía. Dice que ella de verdad tuvo miedo y le dio esta sensación de que esto es eh, como... Dice, más, más más que una sensación de miedo, es como una sensación de alerta la que te <tose> mantiene en esa parte de, de ahí. Sobre todo porque ves a esa cosa caminando, dice, parado, dice, no sé si tú has visto un perro grande cuando lo, lo paras en dos patas, te puede llegar sin problema a tocarte los hombros sus patas. Sí. Porque, de hecho, un perro, cuando lo levantas, se, se, se vuelve una madre sota Dice, era, según lo que ella cuenta, mucho más grande que ella. Era mucho, mucho más grande que ella. Y, sí, cabrón, no mames, no tiene idea. Que, que, ¿Cómo se debió haber visto eso? <risa> Me ve <Y>, con y... sueño. <risa> <risa> sí, ya sé. Y dice, cuando lo ve caminando, dice, ella se detiene y se va a esconder detrás de uno de los, de los motorrales motorrales que están por allá dice, y vio cómo se fue alejando y dice, dice, bueno yo ya siento que esa cosa ya se fue voy a seguir mi camino dice, ella comenzó a, a ir su camino y de repente nada más se escucha como algo y, y lo describe como algo no como una persona, sino como algo que, que, que grita lo, lo describe como algo que, que hizo sonidos eh, fuertes y ella inmediatamente pues voltea a ver esto y se encuentra ese mismo jaguar el que estaba caminando en dos patas pero esta vez totalmente eh, puesto como jaguar bueno, siendo jaguar y se encuentra con este animal y una vez que se encuentra con este animal ella dice, y perjura totalmente, de que el jaguar abrió la boca tan grande, y el otro, el, el armadillo, metió la cabeza donde estaba eh, la boca del jaguar, y el jaguar nada más simplemente la cerró con muchísima fuerza. Y el jaguar le quitó la cabeza a ese. este a ese dice ser. Dice, si sí, era un armadillo muy grande, pero. A voluntad, dice ¿tú, tú, tú que tantas veces puedes ver que a voluntad una, una cosa va para que se la coma otra. Eh, dice, se, se me hizo muy raro, se me hizo muy extraño. Y dice, me dio algo de miedo. Porque ella nos cuenta que el sonido era súper fuerte de cómo este jaguar estaba mascando el cráneo de este animal. De cómo estaba mascando al, al ser este. Y ella dice que este jaguar empezó a, como a escupir algo. Pero al momento de que él escupe, ve que las manos de este jaguar son manos de persona. Y empieza a escupir cosas. Y está más que y más que empieza a escupir cosas. Y una vez que escupe las cosas, dice, él las empieza como a amasar. Como a agarrar entre sus manos y amasar, y amasar, y amasar. Y empieza a golpear el piso. Y en el piso, una vez que empieza a golpear, jala y deja caer esto. Dice, esa fue la segunda y última vez que lo vio. Porque después de, de haber pasado eso ella comenzó a hacerse más eh, achacosa, según eh, lo que cuenta. O sea, que empezaron a darle achaques de la edad, que empezó a ponerse más, más cabrón todo esto. Y dice, hasta donde nosotros llegamos a recordar cómo era, se empezó a encorvar mucho ella. Pero de verdad encorvar mucho, dice, y, dice, y era quizás no tan viejita, pero de verdad se empezó a encorvar y en una de tantas mi abuelo fue que le dijo oye, así como estás encorvada te pareces mucho a un armadillo yo parezco un puerco No mames. <risa> <risa> <risa> te, te amo dice te pareces mucho a un armadillo y dice pues ella fallece nosotros la, la, la enterramos, pero se nos hizo muy curioso que cuando fuimos a, a enterrarla, dice ya, ya era yo un poco más grande, en una ocasión fuimos, y en el panteón donde está enterrada, en una ocasión un, un, estábamos con la familia y fuimos a verla, dice, por fechas de días de muertos, y pues había muy, muy pegado a la tumba de donde estaba la cruz que se le puso se le ponían antes cruces de madera había un hoyo que era una madriguera de, este, de armadillo ok y dice uno de mis primos dijo bueno vamos a, a meter la mano a ver si sale que metió la mano No quiero. dice mete la mano y se da cuenta de que la mano hace una curva. Entonces, el armadillo estaba en donde debería estar el ataúd. De ahí estaba su madriguera. Entonces, dice, la familia siempre tuvo la teoría de que... El ver esto, como que la condicionó a que se volviera eso. Y le tienen mucho, mucho miedo y mucho respeto a, todo, a todas estas cosas. Y... Okay. Dice, eso es, es, es extraño porque yo siento que tiembla cuando ese jaguar está enojado. Y el armadillo somos nosotros, dice, somos como la tierra que tiene que, que resistir estos temblores. Como, como tienen que resistir esta estos ataques, estos embates de esta cosa. Y a veces la tierra somos lo que representamos estas cosas. Dice, bueno, eso es, es como mi creencia, ¿no? Es como lo que yo llego a pensar y es como lo que nadie más me ha dicho, me ha contado. Esto nace de, de nosotros y es en lo que creemos. Dice, si tú quieres creerlo, de verdad, no nos interesa. Eso es nuestro sentir. Y eso es lo que, lo que nosotros nos da a creer esto. Dice, cuando... Dice, platicando con más gente, dice, cuando ese jaguar está enojado, dice, se va al mar, y en el mar eh, luego nota su enojo porque empiezan a salir muchos peces muertos. Dice, es cuando te das cuenta de que de verdad está enojado y tienes que dejar que, que pase su enojo, y dejar que pase ese coraje. Que pase el berrinche. Que pase el berrinche. Dice, ¿qué es? No sé, lo platiqué con más personas... Y sí han estado viendo cosas más o menos similares. Dice, pero no sabemos qué, qué es, sino simplemente es algo que se aparece y, y es el, el que golpea el suelo. El que hace que tiemble. O el que obliga a que tiemble. Y yo he sido... Ok, está muy interesante desde el punto de vista como muy personal que le dan. Eh... Y es algo en lo que fervientemente creen, porque de hecho eh, llegó la, la, la señora, la tía que me estaba vendiendo las clayudas, y le preguntó, oiga tía, me, me está comentando acerca de todo eso, dice, ¿de qué? Del jaguar que, que le pega al piso. Y yo, de, sí, <ríe> dice, sí, no, uh, uh, sí creemos en esas cosas, pero de verdad no no, no sabemos qué onda con, con esto, pero no jugamos, tratamos de no burlarnos de ello porque... Eh, en alguna ocasión dice, se pierde como el, el, el respeto de todo esto y dice, y, y, y no creas, esa cosa te escucha, esa cosa sabe que estás pensando. Y si te burlas de ello, hay la posibilidad de que se ensañe contigo. Ay, no. De que se enoje contigo y que en algún momento te haga sentir un temblor más fuerte, aunque a todos los demás. Le, les, aja, les ocurra, en tu casa o en los familiares o donde estés vas a sentirlo más fuerte porque eso es eh, totalmente personal porque son de esas cosas con las que sientes que no tienes que andar jugando porque ese jaguar está mucho más allá de lo que nosotros consideramos entendible dice no sabemos qué es, hay gente que lo menciona como si fuera un diosito un, un Dios pequeño que hace esto, dice, pero nosotros tratamos de presentarle ese respeto y cuando tiembla agradecemos de que no haya sido tan fuerte y agradecemos que su coraje lo haya, lo haya sacado, lo haya externado, porque si es que se enoja, tiene que sacar eso, si no lo saca y lo guarda mucho tiempo, es cuando se pone mucho más cabrón. Y es totalmente personal, en el sentido de que muchas personas han sentido temblores muy pequeños acá, pero sus casas se han caído, o les ha pasado algo muy cabrón a las personas, aún así, aunque el temblor sea de tres, de cuatro, Dice, no, un temblor de siete, ese está muy cabrón. Pero temblores chiquitos, que son grandes, dependiendo de las acciones y de lo que hayan hecho las personas. Y yo así digo, what? Dice, ese es el, el como el diosito que está por acá. Nosotros lo respetamos y la verdad no queremos como molestarlo ni nada, sino simplemente dejamos que esta cosa pase. Dejamos que eso suceda porque esa cosa está ahí y al mismo tiempo no, no sabemos cómo, cómo funciona. Dice, y no hay nadie que te vaya a decir una historia más o menos similar eh, con tanta certeza porque cada persona tiene su manera muy particular de verlo. Pero esa cosa está allá afuera, y son una de tantas cosas, uno de tantos dioses que están por allá, que siguen reclamando su territorio y que siguen haciendo que se sienta este miedo, que le sientas miedo a algo que tú no le perteneces. Tú te sientes dueño de esta tierra, de este piso, cuando realmente no eres dueño. Esas cosas de allá son las dueñas. La misma tierra es la que les dio la oportunidad de ser dueños a esas cosas. Tú solamente estás acá arriba y si a la tierra se le ocurre tirar tu casa te la va a tirar. No te va a preguntar. Tú nada más eres una cosa que está muy a la superficie. Tú eres una cosa que no obedece esas reglas. Dice si la tierra quiere te va a comer. Si el agua quiere te vas a ahogar. Y si el viento quiere te va a elevar lo suficiente para que cayendo te mueras. Dice son cositas y deidades que no tienes que andarle jugando con ellas. Y así de... ¿Cuánto es de la tlayuda? ¿Cómo ves? Pues sí, está muy cabrón. O sea, al final del día nosotros somos unas pinches cucarachas que estamos acabando con todo y pues no respetamos. O sea, pues al final del día el planeta va a estar reclamando lo suyo y... Como quiera nos van a terminar exterminan, ex, exterminando. O sea, por ejemplo, ahorita la pandemia hizo de lo suyo y... Sí, una chingaderita o sea, muy pequeñita <coughs> y mira hasta dónde... Este ¿Sí? sí, pues sí. Fue llegando. Que, por cierto, un saludote de aquel ladito que nos está diciendo eh, Martín Moya hasta Las Vegas, que anda que anda por allá. Saluditos, Martín. Abrazos. Un, un saludito que, por cierto, eh, no había checado el Instagram, que también nos... Este, que no, nos han mencionado en algunas cuantas historias que andan eh, en muchos otros sitios. Eh, porque, bueno, eh, sí, no, no, nos han llegado muchas, muchas historias de verdad. Eh, y también en algún momento vamos a compilarlas, pero de verdad, gracias por escribirnos. No le había tenido oportunidad de, de leer las que... Es que eh, tengo una configuración que creo que es de artista. Entonces manda, me crea sus carpetas. No, es que no es como pelé, la... Pelé. La, la, la configuración normal de Insta uh -huh. tiene otra otra configuración media rara, este pero vamos a decirlas poco a poco. Este, pues sí, amigos, o sea, es como una vez, perdón, este, me estaba comentando una tía así de, no, este es que a mi pareja no le gustaba meterse al mar y creo que se había puesto ya hasta las manitas y empezó a burlarse y meterle la madre al mar. Y que en una de esas este, se tropezó y el mar se lo jaló. Y que ya este, por poco y no salía Sí. Muchas veces eh, es lo que a veces me dices: güey, ¿por qué chingados están jugándole al verga con eso? De, por ejemplo, vide vemos videos que güeyes que se lanzan así de los pinches acantilados con paracaides. ¿Qué pinche necesidad hay de hacer eso? Pero pues a la gente le gusta. Ah, hay ocasiones que también le dicen: güey, es que no, no insultes al mar. Eh, dice, tú tal vez te sientas muy cabrón aquí, nadando aquí a menos de 100 metros de las pinche costa, y te sientes muy vergas, pero si te vas tantito más para allá el mar te va a dar a <ríe> la madre, te va a comer y a veces ni siquiera te va a escupir Sí, o sea siempre va a haber algo, o alguien más grande que nosotros, y que pues o sea, no, no va a tener una explicación lógica, ni científica ni comprobable, ¿no? o sea, es algo mayor que nosotros, y que pues es algo inexplicable, y que al final del día estamos invadiendo sus territorios y sus, y sus, y sus, este, sus predios. Entonces, este, pues sí, o sea, sean respetuosos con la madre naturaleza, amigos. O sea, al final del día nosotros nada más estamos aquí de paso y un día ellos van a venir a reclamar lo suyo y nos va a cargar la, le berg. No, hay, hay una parte donde me comentaban acerca de una, de una historia más o menos por esos, esos mismos sitios acerca de, de historias de lugarcitos donde la gente... se empezaba a crear casas. Eh, conforme, obviamente, un lugar, un pueblo, una ciudad se va expandiendo, eh, vas llegando a algunos sitios que en teoría no te corresponden. Vas expandiéndote a lugares y a pesar de que los terrenos aparentemente digan bueno, es que este le pertenece a tal cosa y los papeles o detalles legales digan sí, sí, esto le pertenece a tal persona. Me han contado muchas historias acerca de eso, de que no... Muchos sitios no le pertenecen a ellos, sino tienes que dar algo a cambio para poder hacer tu casa ahí, y te van a andar reclamando cosas para poder eh, darte un pedacito de su espacio, y eso en muchos sitios, ya sea por ejemplo de Yucatán, con los aluches hay mucha gente, lo que estamos platicando con Tania, ¿no? que ahorita uh -huh. está en Mérida, dice que tiene una cuata que eh, tiene eh, cabañas, ¿no creo?, dijo, o hacía campamentos una cosa así. No, me acuerdo que ella dice que sí le reza los aluches y que les pone su, ah, su sí, sus sí, ofrendas sí, sí, sí, sí. Y, y todo eso. Eh, hay gente que de verdad en Yucatán siguen teniendo como esa esa No tanto de esa idea Sino, bueno, pues sí se pudiera ser esa idea De todavía seguir respetando esa parte Para, con los, los alushes, los adrianes Todos ellos, llegar con ellos Y decirles, ¿sabes qué? Eh, gracias por cuidar, ¿no? Mis plantillos Gracias por cuidar esto Gracias por, por este Por darme la oportunidad de estar acá Se le dan ofrendas como la, las carreteras, ¿no? Cuando llegamos, creo que fue a Cancún Que también había una casita Ahí que las habían puesto Y uh -huh. de verdad hay pirámides chiquititas en esas zonas donde les dejan ahí para que vivan para que puedan estar allá y a pesar de que uno lo agarra a desmadre así como que güey, qué no qué va a ser un cabrón así todo chiquito pero se supone que acuerden se sí. cargan navajas y son de barrio ah se nos sacan, ojos, <risa> esos sacan ojos exacto sí sí quieren ver cómo busquen eh, una imagen de que hizo la itzi ajá es ah, sí, igual y aparece como itzi oficial y ttz sí, y sí I z i oficial Ahí aparece una, una representación de uno de ellos. Ah, um, se supone que reclaman cosas y ahí va una otra otra que me llegaron a contar, que es acerca de un río. Dice que unos compas, eh, dice, güey, es que la otra vez estábamos bastante mal, regresamos muy mal, güey. Nosotros íbamos a ir a pescar, güey, dice, allá en la sierra. Dice, hay unos lugares donde hay unas truchas y todo eso. Íbamos a, a, a darles la vuelta. Eh, ¿qué te <risa> uh, dice, fuimos a, a, a pescar, dice, nosotros nada más de vez en cuando, dice, los fines de semana Íbamos con nuestros primos, nos contábamos todos, dice, y nada más llevábamos como nuestras pinches Ni siquiera cañas profesionales, güey, porque realmente no es de llevar cañas profesionales Vas allá para hacer tu propia caña, eh, comprábamos de ese... Eh, de ese hilo, de lo bueno, según ellos dicen hilo eh, Pero dice que son para construcción, cabrón Compramos uno de esos, compramos unos plomitos, güey Y unos eh, anzuelos Dice, y nos íbamos para la sierra, güey Pasamos, nos llevábamos unas cuantas cubetas Y eh, comprábamos harina Entonces dice, llegamos al, al río Agarramos un poquito de agua, besamos la harina Hacíamos una pelotita con masa Agarrábamos unas varas grandes, güey que, que soportaron lo suficiente Hacíamos una fogatita tranquilita Y empezábamos a quemar, güey e Empezábamos a, a quemar las las este, pues ahí las ramas Y se las amarramos Y ahí hacíamos un, una caña muy rústica La amarrábamos de la punta Y dejamos un buen tramo a, Al menos tantito más larguito Que el, la distancia de la caña Y nada más simplemente agarrábamos Con el plomito nada más así haciendo balance Y los poníamos ahí a, a cazar truchas Dice si se... este Dice si se veía... Uh, esta actividad como algo normal, dice, era algo tranquilo Dice, pero en una ocasión me dijeron, oye, ¿sabes qué? Y si vamos ahí a, al río que siempre vamos, pero hay una parte Dice que yo vi que es donde hay una hondonada más grande Dice, pero no, normalmente nosotros al, al río que vamos, eh, está solo Dice, ¿verdad? Está solo y, a lo, y son como un kilómetro para arriba y un kilómetro para abajo más o menos que todavía hay gente que va caminando, dice, pero más adelante ya casi no se animan a caminar, dice, porque lo sienten muy lejos de, de este pues, del camino principal. Y dijimos, oigan, y si nos quedamos a acampar acá, dice, si nos quedamos a, a, pues, echar desmadrito, no, pues, ahí traemos ahí un, un fueguito, ponemos ahí, asarnos unas, este, pues, unas car unos carpas, no, unas, este, unas trochitas, y dijimos, pues, va, va, vámonos, no. Dice, nos, nos agarramos la camioneta y todo eso, nos, nos quedamos ahí cerca de, del río. Dejamos la camioneta ahí cerca. De hecho, pusimos ahí nuestro, nuestro pequeño campamentillo. Le dijimos a uno de nuestros primos que se quedara allá. Dice, él no no le gusta dice, andar pescando, pero sí le gusta pues, hacer todo lo de camping, güey. Ahí se quedó ese cabrón, ahí a, a hacer todo, todo el desmadrito. De hecho, dice, ni siquiera nos fuimos a quedar en el suelo, güey. Atrás de la camioneta íbamos a poner nuestras cobijas y todo eso, Dice, pues tranquilamente fuimos preparando ¿no? nuestra caña, que empezamos a hacer los plomitos, que empezamos a hacer ahí nuestra, nuestra revoltura de harina. Dice, dijimos, oye, güey, vamos para allá, güey, es tempranito, vamos a, a seguir la corriente del río. Y dice, no, güey, vamos a ir en contra de la corriente del río, más para arriba. Dice, lo más seguro es que para allá, como va hacia arriba, pues a la gente le da hueva. Dice, y, y como le da hueva ir hacia arriba, pues es más fácil que haya, haya más peces allá. Y pues, dice, fuimos. Éramos tres. Dice, fuimos y otra de nuestras se quedó pues abajo, güey. Dice, empezamos a caminar y a caminar, a caminar. Y dijimos, más o menos, yo creo que ya es como un kilómetro, güey. Yo creo que a partir de acá. Y dijo, no, no, no vente güey, vamos a caminar más todavía. Y seguimos caminando. Dice, llegó un punto donde el río se hizo mucho, muy ancho. Y le dije, oye, mira, de este ladito a donde pasa el río ya no podemos eh, pasar. Dice, porque había una lomita. Dice, vamos a cruzarnos el río y rodeamos. Dice, caminamos todavía más para allá. Y vimos una un, un, un, vimos un espacio súper largo, dice, una hondonada muy preciosa. Y se nos hizo bien tranquilo, pero bien, bien tranquilo ese espacio. Y dijimos, pasamos pues de acá, güey. Ya, dice, cada quien se puso en su ladito y empezamos ahí a buscar peces. Dice, metíamos ahí el, el, el anzuelo. Y de repente uno de mis primos dice, güey, ya, ya picó uno. Y de repente ya lo sacó y sí vimos que estaban de buen tamaño. Y dijimos, sobres, de acá está chido. Aquí está bueno, ¿no? Sacamos uno. De, dice, de buen tamaño, cabrón. O sea, si te lo sirven en un, eh, en un lugar donde venden eh, este mariscos, uno de esos alcanza para dos. Fácil, para dos personas. Y dijimos, vamos a seguir sacando, ¿no? Dice, y estaba tan bueno el, el, la, la pesca que fácil, dice uno de mis primos sacó 10 dice yo saqué como fácil, como unos 7 y otro de mis primos que está medio pendejo sacó como 5 entonces, échale la cuenta, fácil así fácil, fácil, fácil, eran como 22, 23 pesos dice, si pues, sí, éramos 4 dice, pues eh, habíamos sacado de más ¿no? y dijimos, oye, ¿vamos, vamos más para arriba o ya con esto, dice, no, vamos no más para arriba y dice, íbamos los tres Para allá, dice mi, mi primo, el más el más grande El que sacó los diez, los diez animalitos Dijo, mira, wey, allá hay un tronco Está chingón, vamos a ponernos en ese tronco Y ahí se nota que, que el agua está medianamente Se negoza, ahí se me hace De verdad, ahí se me hace Que debe haber más, más peces Dice, yo ya no quería este, Andar pescando dice, Ya nada más me senté a un ladito Y el otro cabrón ahí estábamos viendo y, ah, Mira, se te va a ir, pendejo Estábamos echando ahí y en eso tira a esa madre y dice, ya, ya agarró. Y lo trata de sacar, lo jala y dice, lo que jala era una víbora. Dice, jaló la víbora y la víbora está mordiendo bien el anzuelo. Dice, pero bien, bien el anzuelo. Dice, el, al momento de que ve que es una víbora muy grande... Pues trató de agitar así para que se, se cayera o todo eso. Y le dijimos, no, pendejo, si se agarró bien del anzuelo, pues tráetela. Y dice, no él se empezó a caminar hacia, hacia donde está... Eh, pues obviamente la arenita y todo eso, a un costado del río. Dice, y... Pues la vibra se seguía moviendo y se quería volver a meter al río. La cosa es de que empezamos a caminar para alejarnos más... Y más del río. Y la víbora dice que yo más o menos le calculo que debe ser como del grueso de, de, de un brazo de una persona. No dejaba de salir. Se seguía eh, sacándola desde esa distancia. Dice, yo creo que debimos haber caminado tantito como unos 10 metros más allá de donde estaba el río. Y esa cosa se seguía echando para atrás y seguía saliendo. Y fue cuando ya nos empezó a dar miedo. Dice, yo quise jalar eh, eh, a mi primo y decirle, güey, ¿sabes qué? Corta esa cosa y que se vaya eso. Y sabes, está muy cabrón cuando estas cosas están jalándote porque sientes que quieren regresarse. Pero fue horrible darnos cuenta cuando dejó de querer jalar para volver al río. Y empezó a salir Hacia donde estábamos nosotros Se empezó a mover Hacia nosotros Con tanto pinche miedo Que mi primo aventó la, la, la caña esta improvisada Pensando que se iba a detener ahí por el dolor o alguna cosa así Dice mi otro primo que también ya se había espantado Que traía ahí las cubetas y todo eso Salimos corriendo de regreso y dice, volteamos cabrón Para ver dónde estaba esa madre Y esa cosa ahí seguía atrás nosotros Pero con tanta suerte Que de verdad, yo después le pregunté a mis primos Güey, ¿tú viste que tuviera un fin? Y dice, no Seguía saliendo del río Dice, llegó un punto donde nosotros tuvimos que cruzar Bueno, nos llegamos a la parte donde teníamos que cruzar el río Para pasar del otro lado al momento que nos detuvimos allá para decirles Güey, pues no mames, pues vamos a, a, a cruzar Dice, nos detuvimos en seco al darnos cuenta que del otro lado Había otra víbora de estas Y estaba saliendo del agua Dice, pero con tanta pinche suerte maldita Que tú ves cómo está el río Y nada más de repente ves cómo estaba alzada Dice, y yo creo que de donde estaba el río a lo que estaba alzada era como un metro y medio. ¿Has visto a las, a las víboras de, de Cascabel o las víboras estas de los hindús? ¿Cómo se paran y te van siguiendo con la mirada? Dice así, pero como un metro y medio, cabrón. No. Y estaba viéndonos. Y era como una, a ver, cabrón, pasa. Pásale, güey. Y nosotros de verdad nos, nos cagamos de miedo, güey. Dice, uno de mis primos metió la mano en la cubeta donde, eh, donde teníamos los peces. Dice, agarró uno de los pinches peces y se lo avienta. güey. Dice, a ver si tiene hambre, la chingada, lo que sea. Dice, no sé si lo hizo con esa intención de, de que tuviera algo para comer. Pero fue con tanta maldito pinche tino que le pegó a la culebra. <risa> le pegó a la pinche víbora. Y la víbora vio nada más cómo cayó el, el, el pescado ahí al, al río... ...y ese pinche pescado se fue al río abajo, ya todo muerto. Nada más vio cómo se fue y volvió y a verlos de nuevo. Y se fue sumergiendo en el agua. No, dice, bien. se fue sumergiendo lento, lento, lento en el agua. Y dijo, no mames, pues vámonos, güey. Al momento dice que vamos... Dice, pues chinga su madre, no, no, no creo durar eh, que duremos mucho en el agua. No sé a qué va a salir esa madre... Dice que se metieron en chinga a, a tratar de cruzar el río Y mi primo el que llevaba las cubetas Dice iba cruzando el río Y sintió que lo agarraron de una pierna No Dice lo agarraron de una pinche pierna Y dice tú podías ver En esa parte donde estaba ese río Donde había unas piedras Y son piedras grandes Pero era tan tan tan cristalino el pinche río Que podías ver el fondo Dice a pesar de que se veía turbio Porque pues, obviamente el agua iba corriendo Dice tú podías ver la bota de este cabrón ahí Y como algo estaba agarrándolo De abajo y salía de las piedras Algo lo estaba agarrando Y algo estaba enredado en su bota Pero esa cosa era como de un color negro Dice él tenía botas De estas botas eh, De plástico Estas botas de hule Blancas por eso se veía con tanta pinche eh, se veía tan bien como algo, de verdad, algo lo, lo agarró y era eh, negro pero lo estaba agarrando con un chingo de fuerza y dijo a la chingada, sacó su pata de, de su bota de, de hule y, y salió corriendo dice, salió el güey el, el atrás de nosotros y dice, ahí dejó la pinche cubeta con todo y, y pescados dice, ahí dejó la pinche cubeta la mierda, todo eso lo, lo, lo dejó allá y dice, nosotros nos salimos corriendo eh, en chinga Y dice, hubo una, una parte donde había bastante arena Nosotros pasamos por ahí Dice, todos nosotros, los tres Llevábamos botas dule Para no mojarnos supuestamente Pero al momento de que íbamos pasando por allá Dice, hubo un pedazo donde había arena Y salimos corriendo Que de repente nada más vio como mi primo De enfrente se cae o se deja caer y de repente yo también lo siento y voy para el suelo. En la arena habían unas espinas que entraron así, bien cabrón, en las botas de hule. O sea, traspasaron las botas de hule y nos anduvieron picando los, los pies. Dice, a mi primo le, le, le pasó una de la, de la suela y que sale del otro lado de la bota. Le atravesó directamente el, el, el pie, más o menos a la altura del dedo este meñique del pie. Dice, a mí se me, me, se me quedó atorada en el talón. Y dice, el, el primo que iba en la parte de atrás, dice, a ese güey le tocó más culero porque pues, no traía una bota. Y así como estuvo, le entró en el empeine, dice, le, le entró en el empeine y le salió... Es como si tú, pues sí, dice agarraras un, un, una aguja de esas para andar eh, cosiendo las que utilizan las abuelitas y le, la metieras a un costado. Nada más se veía como el pellejo estaba totalmente estirado, cabrón, de que le estaba saliendo ahí. Nos quitamos esas espinas. Y a lo lejos... Allí en el río, que todavía estábamos bien cerca de ahí, vimos una viejita. Y la viejita estaba desnuda. Y estaba caminando en el río, a pesar de que luego, luego se notaba que iba flotando. No se le veían los pies. Iba por el río moviéndose despacito y después nos dimos cuenta de que sí no iba caminando ni iba flotando si sí, nos dimos cuenta de que poquito a poquito entre los pinches matorrales que estaban allá tenía cola y era una cola de víbora Regresamos en chinga, de verdad, rengueando a donde estaba la pinche camioneta. Le dijimos a, a, a nuestro primo, güey, enciende esta chingadera, vámonos a la chingada. Así como estás, es todas las cosas. El güey ya había preparado café, que había preparado todo eso. Le dijimos, no mames, ya, vámonos a la chingada. Nos espantaron, güey, allá arriba y todo eso. Y el güey, a ver, cuéntame, qué pedo. O sea, no mames, ¿no? ¿cómo que les espantaron, güey? Y me quieren decir a mí. Dice, no es hasta que nos vio sangrando y a uno de esos primos sangrando que fue de, ah, qué pedo. Y dice, no, no, no, no, no, pero este pero no, qué, qué pedo, y ya dice, le dijimos todo lo de la víbora, la, la chingaderaza que salió, y le dijimos de una viejita. Y él dice, pero pues sí, pasó una señora. Dice, se pasó una señora y me dijo buenas tardes, una viejita, así con el pelo eh, canoso, y, y se fue para allá, para donde estaban ustedes. Dice, te dijo algo, todo eso. Dice, no, nada más me saludó, me dijo, buenas tardes, buenas tardes. De hecho, le estaba recién terminado café, le ofrece un cafecito. Le digo, ¿quieres un café, señora? No, no, hijito ya. ¿Desnuda? No, dice que estaba vestida. dice, no, pues una señora salió caminando pues, para donde ustedes se fueron, güey. Oh, mames. Y dice, no, pues, a ver qué pedo. Y dice, no, pues, eh, pues... No sé, vamos a decirle a la señora que fue para allá o qué, qué pedo, ¿no? Que vimos esto. Y dice: Pues pues se fue para allá, güey. O sea, de donde ustedes se fueron, pues luego, luego se nota en la pinche arena. Y es cuando este güey dice: Pues vamos a. No, ¿sabes qué? A la chingada, no vamos a decirles ni madres. Porque. Y dice: Me quedo viendo a la arena, güey. Y en la arena se notaban nuestras pisadas. Y las pisadas de nuestro primo que se quedó. Dice, pero si te ponías a ver en donde se supone que él estaba, se notaban como, como dice, son como unas S que, que, que se iban dando, una, una forma de s que se iba dando, como si de verdad una víbora se hubiera arrastrado por el camino donde dice que la señora eh, se fue. comentando, dice, dice nos fuimos de allá, dice, a este güey le entró el, como el miedo, dice, nos fuimos y nos, to, nos paramos en una tienda, pues dice, porque se le bajó la presión al pinche, al pinche pelón, se le bajó la presión cabrón, dice, y le, le compramos una coca, porque pues, sabes, ya sabes la pinche coca es mágica, eh, mágica para este pedo y dice que pues, pues le comentamos no al, al, al señor que estaba ahí, dice ¿dónde fueron güey? no, pues fuimos acá Dice, ¿y por qué se fueron tan lejos? Dice, pues queríamos agarrar más, más peces. Dice, pero para ustedes, ¿no? Dice, sí, los íbamos a comer. Dice, ¿cuántos sacaron? Dice, no, pues sacamos como veintitantos. O sea, ah, pendejos. Dice, hay cosas que cuidan el río. Y si vas a comer, no te van a decir nada, güey. Eres parte de acá, eres parte de la naturaleza y la naturaleza te quiere, güey. Te da la oportunidad de que comas algo, pero si abusas, ahí es cuando no no se va a dejar. Dice, si abusas es cuando ahí te comienzan a pedir cosas. Dice, no sé qué les vayan a pedir, cabrón, si si de verdad era para comerlos se notaba necesidad y ella sabe que notaba necesidad. De que fueron a comer. Pero creo que se pasaron y pues por algo, algo hizo esto. Dice que pasaron fácil, unos 15 días, donde ellos, tres, donde los tres güeyes que fueron, estuvieron soñando que estaban en el río. Y de que, dice, lo, lo veíamos así como en primera persona de que estábamos en el río y de repente, madres, al agua. Y estábamos en el agua y dice, podíamos ver claramente, yo sentía que me movía dentro del agua. Y de repente nada más sentía que algo me dolía y que me sacaban. Y yo nada más veía el cielo. Y le digo, oye pendejo. Eso sería más o menos lo mismo que vería un pez cuando lo sacas. Al cha, momento cha, que cha. lo sacas, seguirías viendo así, hacia el cielo. Y el güey nada se quedó pensando así de no, mames ¿Alguien quiere pescado? Y así de, ¡ah, oh, la verga! <risa> y, oh, wow. y fue de, güey, ¿y qué pasó? Dice, pregúntame cuándo hemos vuelto a ir a pescar. Güey. Jamás. Es que regresamos a lo mismo, tienes que respetar, pedir permiso, todo, o sea, aunque suene estúpido o gracioso para algunos, o de niños, o sea, es real, amigos, tienes que respetar las, las cosas ajenas. Digo, al final del día, todo todo lo que todo lo que está aquí, pues, es de alguien, No más estamos aquí porque dicen, pues, ya qué, ya llegaron, no manches, ya enviaron mis tierras. Sí, así ya llegaron esos pendejos a ver qué mamada hacen. ¿eh? Sí. Pues específicamente no no sé qué pedo con esa zona. Si te soy sincero, yo he ido a pescar allá. A esa parte de allá. Nunca me ha pasado nada de eso. Pues obviamente sacó un pececito para mí. Dos, a veces siendo muy tragón. Pero... Un charal. Ah, No, sí, sí, sí, sí salen de buen tamaño. Pero pues obviamente también no es para atascarte, ¿no? Y pues vas como un poquito más por el detallito de la experiencia. Sí, ya que tiene muchos años que no voy pero lo mismo me contaba otro de mis eh, de mis primos eh, que fue en alguna ocasión obviamente dice que ese güey no se toparon ninguna víbora pero que se toparon una señora que, que iba caminando y este que la vieron extraña así de uy pues va una señora caminando y iba como rengueando y todo eso y que después se dieron cuenta que la señora iba flotando le dice, pero la vieron a lo lejos y no fue una cosa que la vieran así de, ah, no mames, la vimos, parpadeamos y se fue. Uh -huh. Sino que vieron que se perdió en el monte, como iba subiendo en el monte y se perdió. Y en otra ocasión, en ese mismo sitio, pudieron ver a una niña, como estaba eh, entre los árboles, estaba corriendo entre los árboles. Más o menos, les dice, eh, porque de hecho hasta les hice la broma, güey, como Edward Cullen. <risa> <risa> la broma. Y los güeyes se quedaron todos serios. Así, sí. Y dice, no mames, ¿cómo crees que una niña va a ir corriendo? Dice, te juro. Es más, pregúntale a, a tu pinche tío. Y así, Era la niña Nes. A, ándale, sí. a ver, güey, oye, fíjate que así dicen, sí, güey. O sea, vimos una niña correr. Dice, no entre las copas de los árboles, pero sí la vimos corriendo. Así, entre todo eso. Dice, nada más que el detallito es de que la niña tenía cola. A la madre. Sí, dice, la, la, la niña tenía cola y nunca le vimos el rostro pero por la la, la la la dice la manera tan tan flaquita que tiene eh, era una niña como de como de ocho años pero de esas de las que son flaquitas flaquitas pero tenía cola güey no, y fue de oh lo puta oh. yo no quiero nada amigos no no no no qué miedo algún mensajito pues han estado hablando de que pues sí se, hay que hay que respetar las cosas Cálmate Este tipo de historias me encantan porque ya no me hace sentir tan loca El pensar que hay cosas que protegen a la madre tierra O es la tierra misma, no lo sé Yo tengo un árbol de limón en mi casa, su casa Y cuando lo puedo y lo riego le hablo Cuando necesito limones le pido permiso Hablando de eso, allá en Yucatán, en Mérida Me estaba contando a mi mamá que, este, que hay un arbolito que le tienes que pedir permiso, no sé si son hojas o fruta, no sé qué chingado sea este Y que si no le pides permiso antes, este te pica con sus espinas porque es muy espinoso este arbolito Y este y con sus ávila te puede dar roñita Ok Pero no me acuerdo qué árbol es, seguro, si estás ahí Diana Rex, yo te invoco Dianita Bebé, este, tú sabes seguramente de qué estoy hablando. Este, es extraño, amigos, o sea, les digo, o sea, no a huevo todo va a tener una explicación científica y comprobable y todo eso, o sea, son cosas que pasan y que, pues, tenemos que respetar al final del día. Ya no voy a ir al río, ni al mar, ni al nada. <risa> pues mira, puede ser, dice la ceiba. La chaya. La chaya. Ajá. Uh -huh. Yo me hacía licuados de chaya antes. Dice mamá que hoja de chaya, sí, que es este, que puedes hacer como sopita y todo eso. Ajá. Como, o agua o no sé qué. Pues. Agua. Pero pues eh, si es que llegas al, al punto donde empieza a sacar como esa lechilla, este, da como comenzó esa chingadrita. Sí, sí, sí, sí. ay ya me empezó a dar frío. Dice la chaya pica si no le pides permiso. Sí, sí, sí, te pica. Es lo que me estaba contando mi mamá. Pues a mí, mi, bueno, a mí me pasaba mucho con unas madres que se... No me acuerdo si les dicen tencholotes, una madre así. Pero cada vez que yo los agarraba, eh, podía agarrarlos sin problemas sin espinarme, pero yo creo que eso era más de como de habilidad porque mis primos siempre se espinaban de esas chingaderas. De hecho, eh, en una ocasión eh, estábamos allá en Tlaxcala eh, con mis primos, pero no le habían dicho uno de nuestros primos que habían puesto una de esas madres, pinches espinudos ahí. Uh -huh. eh, y estábamos jugando a las escondidas, y este voy como si nada se saltó esa bardita y él es muy sonso, fue a caer ahí. Pero... <risa> Ay, todavía me acuerdo de eso este, Pero en determinado momento Platicando con un amigo Me, me decía que había algunos Que tenían marcas okay. Y era porque eran sitios Donde les gustaba A las este, a las matlaciguas ir a dejar a sus a su gente Y que tú podías En algún momento Si es que una matlasigua se llevaba a alguien Y lo dejaba en algún lugar ...que esa, lugar, esa nopalera donde dejaban a un cabrón ahí... ...ah, que por cierto, para contexto más rápido... ...las matlaciguas son algunos entes o seres que son de Oaxaca... ...que normalmente se les aparecen a los hombres... ...briagos, eh, coscolinos... ...hombres malos en general... ...y los engatusan y los andan perdiendo... ...a diferencia de la todos esos... Eh, ...estos güeyes no se mueren... ...sino simplemente eh, los van a perder entre los matorrales... ...y se aparecen ahí... Y al otro día pues todos crudos y pues, a la mitad de un desfiladero todo eso pero hay mucha gente que, que dice que tienes la oportunidad si tienes la oportunidad de encontrarte de esos sitios donde los fueron a hacer porque según algunas eh, personas dicen que todavía inclusive tejen eh, es un decir tejen las nopaleras para que te, al momento que te aparezcas ahí no tengas forma de poder salir tan fácilmente sin espinarte dices como si les hicieran un capullo cabrón de, de estas eh, nopales donde meten a la persona dice que es imposible que la persona se meta por sí sola y eh, que si tú vas a esos sitios eh, sobre todo si eres mujer y puedes pedirle un favor a ella para que haga algo que llegas allá, cortas los nopales que están allá y te los comes eh, estamos hablando obviamente se pudiera hacer no sé si sería como invocación eh, bueno invocación eh, pero así es lo, lo que me han contado algunas eh, personitas que conocemos eh, dice güey, es que llegas allá cortas esos nopales te los comes y pides un favor a cambio de todo eso y te lo cumple un favor para castigar a un hombre un un, eh, un eh, una manera por la cual Podrías eh, pasarle parte de ese coraje para que le llegara lo mismo eh, que tú le desearas a un, un vato, a una mujer, a un, una persona en general, se lo, un, anda ándale exacto un ritual, este, donde este, lo, lo toparas, y Arcelia Requena, un saludote, ayer te vimos allá en, en, en eh, haciendo los tatuajes, un, un abrazote fuerte. <ríe> no, el gusto fue nuestro Pasar a, a, a verte a Pasar a ver cómo quedó también tu tatuaje ah, Les digo eh, Al momento de que hacen este ritual Se supone que le pasan como esa vibra Que ellas quieren que ellas hagan eh, Como favor Y uno podrá decir No pues está toda madre no Te, te encuentras con esta cosa Y mandas a la matlasigua a chingar a alguien eh, La cosa es de que se, de, se te, te lo cobra se supone que te lo cobra ella según eh, lo que al menos a mí me han contado. Según lo que este, pues lo que me dijeron, es de que te lo puede cobrar de diferentes formas según lo que ella quiera. Y una de esas formas es con tu sangre. Y no tanto de que te vayas a cortar, sino que al ser mujer, cuando menstrues, va a ser que parte del dolor... Que se le pasó a aquella persona También te toca un poco Porque no puede haber nada sin equilibrio Te estaría eh, correspondiendo una parte de eso Que estés deseando Y se regresa Y dice Hay algunos casos donde lo que hicieron Se corresponde con años de vida Te cobra con años de vida Te cobra con Con algo Dice no, no puedes andar haciendo el daño a una persona Sin esperar que algo de eso se te regrese no puedes hacer eso sin esperar de que una parte de todo ello regrese para contigo porque estás desequilibrando ese balance estás desequilibrando esa, esa partecita en la cual se supone que tú eh, estás interviniendo y todo tiende a equilibrarse así es que es algo de lo que al menos ahí me dijeron, a mí me contaron y vaya que conozco gente que cuenta cosas como esas, pero pues así. Ay, ay, así, así cuentan estas, estas cositas. Y pues, ¿qué, qué más les, les, les quisiera comentar de que podía seguir la segunda parte de lo de los ovnis? Pero uh, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de que ayer estuvimos eh, bastante atareados, ¿no? No, no pude eh, concluir esa parte. Yo creo que lo voy a poner para otro Memorias de Nahual o de los OVNIs. Que se quedó como este, como pendiente. Pero ya habrá oportunidad de que este, de darles eh, ese, ese episodio que tanto tanto quieren. Y bueno, chicos y chicas, gentecita preciosa, gentecita hermosa. Es hora de que nosotros nos vayamos a seguir trabajando porque el Snyder Duró cuatro horas y, y pues son cuatro horas que pues debía estar trabajando. Entonces, nosotros nos andamos retirando, de verdad, nos andamos eh, viéndonos el día lunes, yo creo que empajareando, ya estamos un poquito más relax sí. y estamos un poquito más tranquilos, donde ya vamos a poder platicar de cuánta pendejada que, eh, se nos ocurra, sin que sea propiamente paranormal. Eh, así es que, de verdad, gracias por haber estado con nosotros. Les recordamos que pueden encontrar ese podcast... En su versión, obviamente, no en vivo, sino su versión ya grabadita y editada en YouTube, en Spotify, en iTunes, buscándolo como Memorias de un Nahual. De la misma forma, pueden encontrar las redes sociales de la tía Clau, que son... Eh, Stars Cherry en Twitter y en Instagram como ClauCherryStars, el Stars con Z. Y muchas gracias por acompañarnos, bebés. No hablen mucho, estuve caboleando un chingo al tío Dani. Pero estuve este, chismeando aquí con ustedes, echando el chale en el chat. Y nos vemos el lunes. Muchas gracias por acompañarnos. Por cierto, a la gente que me pidió comisiones, eh, muchas gracias porque también ustedes son parte de este tatuaje que llevo pues en mi jamoncito. Y muchas gracias por el apoyo, amigos. Lo digo con el corazón en la mano y, y no quiero llorar, por eso eh, mejor me callo. Y si quieren leer más o menos lo que significa esto para mí, chequen mis redes sociales. Y ahí nos estamos viendo. Besos en sus tatemas. Y... Chispita existe. Chispita es amor. Chispita existe. Chispita es amor. Chispita vive en sus corazones, trippy babies. Y dejen de pedir la, la risa de la sea, la ¿Por qué, amigos? ¿Por qué son así? Eh, Se les, les va a salir ese cabrón debajo de la cama. Por ahí dice Gigi, nunca leen mis comentarios. Um, bueno, eso sería cuestión de decirle a, a, a la tía Clau cuando me pasan los comentarios, porque si yo leo los comentarios mientras estoy eh, contando las historias, me apendejo bien cabrón, entonces... Me quedo viendo eh, a otro punto. Trato de no leer los comentarios porque se me va el pedo de mi cabrón Pero uh, tratamos Échame de... La bola. <ríe> tratamos de leer muchos de los comentarios que más quisiéramos poder leer todos, pero ya será en otra ocasión. Pero pues de mientras te mandamos un abrazote. Un abrazote fuerte, fuerte. Abrazos, bebé. Besan totatema y perdón por no leerte. Hay, hay, pues, de verdad hay muchos comentarios que nos van llegando y a veces aquí en la misma, eh, en el Streamlabs. A veces salen así en chinga. Uh -huh. O sea, se queda como trabadito, uno, dos, y tres se comentarios. se ir todos en, de un solo Ajá, ah, y salen un chingo de comentarios. Entonces, eh, pues no no, no siempre tenemos la oportunidad de leerlos así tan rápido porque salen en chinga y de andarlos picando, pues, se nos, se nos va tantito. Y pues la tía Clau también está respondiendo comentarios, está ahí checando las chacharitas, pero ya habrá oportunidad. Pero por... <risa> Ay anyway. güey, por lo mientras nosotros nos andamos retirando. Gracias por haber estado aquí con nosotros en otro episodio más de Memorias de una Nahual. Recuerden a mí me pueden encontrar como Danjael Art en todas mis redes sociales. Y pues nos andamos viendo el lunesito. ¿Algún último mensaje antes de irnos? No. No. No. <ríe> ¡El 21 cumpleaños! ¡Un saludote, Carlos Alonso! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querido! ¿Cómo dijo? que se llamaba? ¡Bebé! <risa> ¡Feliz Alonso. cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Carlos Alonso! ¡Espero que todos tus deseos y deseos se <risa> Me acuerdo de una canción de Eduardo Cuevas Tornel, que era la de... ¡Qué, ¿Qué horrible está la rana, que venimos a curarte! Venimos todos con susto. De que puedas desangrarte. <risa> no me acuerdo bien cómo era eso. Y salía con eh, los Tepichines, si no mal recuerdo. Un grupo de 1980, 1990. Que por cierto, hay un trato con ellos por ahí. Luego sabrán de qué se trata. Pero bueno, ahora sí. Nos andamos viendo, gentecita preciosa. Eh, gracias por tus estrellitas, por cierto, también. Gracias por... Dalma mandó su, 200 su, estrellas. Muchísimas, muchísimas gracias, Dalma, gra bebé. Y si tienen oportunidad... Vayan de, a verla. Vayan a verla como Lady... Bon Muffin. Bon Muffin. Así como Bon, como la realeza. Sí. Bon Muffin, como los... ¿Cómo dice? Como los cupcakes feos. <risas> que, los cup que los cupcakes son muffins, este... No, los muffins son cupcakes feos según eh, lo, lo que nos dice Dalma, pero pueden verla ahí eh, contando historias y streameando ¿Sí? eh, cositas del Nintendo Switch puede ser Dead by Daylight eh, ¿qué otro? Eh, este eh, ¿qué estaba jugando el otro día? Eh, se va el nombre ahorita no me acuerdo el de la carita de cráneo sí, sí, sí, sí se va el nombre, Hollow Knight eso eh, ahí pueden ahí checar sus, este, sus cosillas y Aunque diga que está bien manca Pero pues de repente cuenta historias La otra vez estábamos escuchando de cómo la mordió una rata Sí, deja de quemarla ¿Qué tal si nada más era para los seguidores? Y tú ahí, <risa> sí, la mordió una rata Para <risa> que chequen los streams Y la otra vez están hablando del alcohol Del chupe, de todo eso y Ayer. De cosas místicas de la prohibida oh, sí Bailes de huehues y cosas así Oh sí Sí, con, con, conozco esas cosas ahí de Wakanda. Pero oh, bueno, sí. ahora sí. Nos vamos, descansen, gente hermosa. Nos vemos el lunesito, si todo sale chido. Si no, pues nos vemos el miércoles en otra tulpita de la medianoche. A descansar. Pasen bonita noche. Y pues. Disfruten de su fin de semanita. Nos vemos. tulpipe Hiciste... Nunca... Ahí va de nuevo. Para que vean que aquí no hay playback. Tulpi babies. Historias escuchan. No era así. Tulpi babies. Aburridos no estarán. Tulpi babies. Hiciste historias escucharán. Tulpi, tulpi, tulpi, tulpi pipe Babies Ahora sí me apendeje No gordito Todo ese tiempo, y sé que ustedes no lo están viendo Pero la pobre tía Clau Está tratando de cuidar que los gatos No se suban a su tatuaje sí. Y es que cada oportunidad que se da Estos cabrones se suben A la Son pobre Clau y, y ahorita el gordito está viendo así de, Me va a subir, me vale madre lo que, lo que tú piensas Me va a trepar en el momento que menos lo esperes Pero sí nos vemos. Cuídense. Descanse. Y abracen a su tulpa. Luego salen cosas ahí. Mmm, delicioso. Ah, sí, no se burlen del jaguar, porque luego tiembla. Sí, no mames. Respetan al niño jaguar. Sí, respeten a Tepeyolo. Sí, no mames. Luego por eso tiembla. Quiero vivir demasiado. Ah, yo también. Quiero conocer mis hijos non natos, Si sabes, ¿no? <risa> Ahora sí, vámonos